No, pero yo no lo puedo creer Papotico, no hace ni una hora que yo limpié este baño Y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda Yo mami Yo mami Párate de ahí, ven a No mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar Papotico, no te voy a dar Solo quiero que vengas a ver el desafío. papotico, las dos pa, manos Ven pa, que pa, tú no te pa, pa, Ven pa, que pa, no te voy a dar Pasa, ven pa, pa, pa,